Estas imágenes fueron capturadas del celular de Wilmer Silva, uno de los aprendidos, junto a Franklin Gutiérrez, durante la jornada pasada. Dentro de su equipo telefónico, la policía halló fotografías de granadas y armas de guerra que habrían sido tomadas en la localidad de Trinidad Pampa, lo que vincularía con el asesinato del capitán Dainor Sandoval, herido de bala el pasado viernes. De la requisa personal que se realiza esta persona en presencia del fiscal... ...se procede a la colección de un teléfono celular marca Huawei... ...de donde el trabajo técnico realizado por personal de laboratorio y cibercrimen... ...se han podido colectar algunas imágenes... Eh, ...las cuales las hacemos eh, las exhibimos, donde eh, constan eh, algunas, algunos artefactos de guerra... En este, en, este, ...en este preciso instante les voy a mostrar la fotografía... ...donde se ven las granadas de guerra. Wilmer Silva sería miembro de seguridad de Adecoca ...brazo derecho de Franklin Gutiérrez... ...actualmente ha aprendido vinculado como el autor intelectual... ...del asesinato del uniformado policial. Se ven unas armas eh, de largo alcance... ...estamos hablando de un fusil SEDME y otra arma automática... Las cuales también figuraban en su, en su celular, lo cual vincula a esta persona directamente con el hecho que estamos investigando con la muerte ocurrida este fin de semana y los otros casos eh, en los cuales han resultado, peris, han resultado heridos eh, oficiales o miembros de la institución policial o heridos eh, en Trinidad PAM. Según la policía, en sus declaraciones Silva manifestó que las fotografías fueron compartidas vía Bluetooth. Sin embargo, una de las imágenes fueron capturadas por el ahora aprendido e investigado por delitos de tenencia y porte de armas. Pero del trabajo técnico-científico que realiza el laboratorio en, en compañía con IDCUP y la división Cibercrimen, podemos aseverar de manera fehaciente que, si bien hay algunas eh, imágenes que han sido captadas del Facebook, han habido también otras que han sido eh, pasadas por el sistema Bluetooth. El pasado viernes se registraron agresiones de comunarios de la junta contra efectivos policiales que cumplían labores de erradicación de hoja de coca excedentaria. Los uniformados fueron emboscados, lo cual cobró la vida de un policía.